Bienvenidos a este tutorial donde vamos a aprender cómo integrar eh, JOVE desde la a, plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla, que como todos sabemos es Labor Collaborate. Eh, desde JOVE eh, podemos a, acceder a, a la información eh, del eh, Faculty of de Source Center, el Centro de Recursos Académicos. Y aquí vamos a encontrar toda una serie de ayudas para el uso de JOVE y su integración en la, la, la facultad. ¿no? Entonces podemos encontrar eh, tutoriales sobre la cómo integrar los vídeos de JOVE en los cursos en línea ¿eh? y en las plataformas de enseñanza virtual. Aquí vamos a encontrar pues toda una serie de ayudas para integrar, pues, por ejemplo, con Canva, con Moodle, con Blackboard, etcétera. Vamos a ver cómo lo haríamos en bueno, un espacio de trabajo eh, y cómo podemos añadir a nuestras asignaturas los materiales de joven de una manera mucho más directa a través del LTI. El LTI es un Learning Tools Interoperability eh, que lo que permite es integrar eh, eh, los vídeos, los tests y las listas de reproducción de una, de una manera más fácil, eh, segura y eh, de hecho conseguimos maximizar pues, la, difusión, la difusión de todos estos materiales. Entonces, una vez que estamos en Blackboard lo que tenemos que hacer es, eh, bueno, en este caso, yo he diseñado un espacio hipotético que sería eh, genética 1, pincharíamos ahí. Bueno, yo tengo aquí ya al algunas pruebas que he ido haciendo, bueno, que podría directamente eliminarlas, que es lo que voy a hacer para empezar de nuevo. y que así, bueno, pues quede más claro el, el tutorial. Bueno, una vez que estamos en el espacio ¿eh? de nuestra asignatura, pues eh, de, de, hacemos clic aquí, pasamos el ratón por eh, desarrollar contenido y vemos que la herramienta eh, de Jove LTI está directamente disponible aquí, así que simplemente tenemos que seleccionarla. Y ahora, como vemos, eh, dentro de la plataforma de enseñanza virtual nos aparece ya la posibilidad de elegir vídeos o tests o una playlist que nosotros tengamos ya ah, pues, eh, seleccionados o, o directamente eh, trabajados desde eh, My Hobby, ¿eh? que es este acceso personalizado que tenemos en nuestra cuenta. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómo integraríamos por ejemplo un vídeo como vemos aquí nos aparecen las todas las las eh, colecciones que tenemos suscritas dentro de, de joven y también podríamos eh, buscar concretamente un, un vídeo vale, vamos a meternos por ejemplo en genética y eh, lo mismo que he dicho antes podríamos buscar un vídeo concreto o bueno pues de la colección seleccionar el vídeo que nos interese eh, podríamos por ejemplo sobre la marcha pues, visualizarlo para asegurarnos de que es el vídeo que queremos poner a disposición de los alumnos o ya directamente hacemos clic en el más y le damos a Enviar, submit. Y ahora veremos cómo nos procesa el contenido y ya nos pone directamente el enlace a ese vídeo que podemos, eh, nuestros alumnos pueden ver dentro de la propia plataforma. Vale, vamos a hacer eh, ahora otro ejemplo de eh, desarrollar contenido. Hacemos clic aquí y vamos a ver cómo añadiríamos un test. Eh, como podéis ver, al estar logueada en mi cuenta, me ofrece ya test que yo tengo preparados en My Joven, aunque también podría directamente, sobre la marcha, crear un test. Voy, el proceso es muy sencillo. Vamos a suponer que este test es el que quiero poner a mis alumnos y haríamos igual que con el vídeo. Hacemos clic en más y le damos a enviar. ¿Vale? que está aquí abajo y ya vemos cómo directamente pincho y eh, el, el examen está disponible Me, esto todo lo he configurado yo previamente el tipo de, de quiz, de test hasta cuándo se puede realizar eh, incluyo, incluso eh, da información de las preguntas que contiene y eh, eh, bueno, si tuviera, por ejemplo, eh, un tiempo concreto para realizarse, eh, para realizarse, también vendría aquí, que no es el caso. Le daríamos a Start Quiz y bueno, podríamos ya empezar a contestarlo. Evidentemente, no prestéis mucha atención porque son ejemplos que no tienen mucha profundidad. Vamos ahora también a hacer un ejemplo de cómo añadiríamos de manera fácil a través de LTI. Una playlist o lista de reproducción. Simplemente hacemos clic aquí. Y pues por ejemplo uh, elegiríamos eh, la que nos podríamos verla directamente desde aquí ¿eh? para ver si que efectivamente son las que nos interesan. Y ya pues directamente le daríamos en el más y. Otra vez hacemos, hacemos clic siempre en Submit para enviar. Y ya me aparecerá aquí la información para que mis alumnos puedan ver esta lista de reproducción eh, que mm, hemos creado para el aprendizaje. Como ventaja, eh, como sabéis, actualmente tenemos acceso a la colección completa de Jove, por lo que... Eh, bueno, pues todos los vídeos están disponibles y por tanto eh, van a poder verlos nuestros alumnos. Así que esto es todo y bueno, pues para, para cualquier duda podéis eh, dejarnos vuestras preguntas en los comentarios de este tutorial. Un saludo.